Vamos a probar el desayuno malas.. Bueno, no sé cómo es de Malasia, porque malasiano no sé cómo es el gentilicio. Aquí está la comida. Bueno, parece como crepe. Pero no es crepe. Es otra cosa. que Vamos a probar. Funticos. Bueno, aquí hay muchas salsas, vamos a probar cada una. Pensemos en la primera que creo que me dijeron que es spicy, o sea, picante. Bueno, no es tan picante. La roja ahora. Vamos a ver. Uh, la, la roja así es picante. Y la última. Y la última? No, está normal, la última. Entonces eso es un plato de eh, Malasia. Un breakfast de Malasia. Muy rico. Pero ahora lo como solo. Chao. Bueno, vamos a visitar un templo budista, eh, pero ni sabemos el nombre. Estoy buscando a alguien para preguntar, pero no. Ah, sí, hay alguien aquí. Vamos a preguntar al señor cómo se llama el el templo. ¿What's the name of the temple? Uh, Tenho Temple. Ten... Tenho Temple. Tenho Temple. Thank you very much. Yeah, so, we are in Tenho uh, Temple. It's a Buddhist, es Buddhist un templo budista de Buda y hay como mucha lluvia hoy y está haciendo bueno, fiel, pero se refresca mucho la lluvia bueno, aquí hay una señora no sé cómo se llamará bonita, y aquí está el, el abuelito con el dragoncito de, de bastón y el templo pues está aquí y es como grande y bonito entonces es un templo budista bueno yo voy un poco corriendo porque llueve mucho pero se ve chévere el templo vamos a ver cómo se ve adentro del templo que hay de raro y de bonito, Ahí está bonito es este bus vamos a entrar entonces y ver el templo, pues pasemos antes de que nos maten y aplasten entonces estamos en la entrada, ya no va a llover tanto y aquí está en la entrada entonces al templo veremos que hay adentro de todos como ¿todo música eh, ah, no, aquí es como un evento y el templo es a la izquierda. Aquí es un templo con música. Pero el entrada templo es por acá. No, de animales allá, pues un zoológico. Por acá un zoológico falso. No Camino mucho y la entrada es por acá. Bueno, obviamente como todos los templos budistas con decoraciones así típico de Asia. Tengo templo a la izquierda. Bueno, pero ¿dónde está la entrada al final? Creo que hay que subir o bajar. Mierda, no está mierda uh, Bueno, creo que subir, ¿no? O bajar. Bueno, subir porque hay gente arriba. Voy a preguntar. Hay the temple. Ah, yeah. thank you. Yeah. Entonces, arriba, se con las señoritas yeah. amablecitas, mamacitas. Ah, bueno, aquí lo dice que es arriba. Entonces, vamos arriba. Aquí todos hablan inglés, es una ex colonia de Inglaterra. Entonces, usa pues la gente que no tiene tantos recursos sabe de inglés, por lo menos algo. Eso es lo bueno para los anglófonos llegar acá, porque lo hablan todo, mientras que países como Tailandia no lo hablan tanto aunque obviamente que lo hablan bien y países como Filipinas o Indonesia también hablan mucho inglés entonces aquí está el templo bueno, la entrada del templo vamos a ver cómo se ve el templo ah, está aquí entonces aquí está la entrada principal aquí hay otra entrada bonita pero se ve y como la vista de la ciudad bueno, aunque hay lluvia que es una ayuda para dar lindos paisajes uh, lluvia, se ven bien los paisajes por culpa de las nubes, aquí hay una linda vista de la ciudad allá está se ve un poquitín la torre KL pero re poquitín y vamos a ver entonces muy rápido lo que hay dentro del lindo templo budista que ni me acuerdo el nombre pero bueno lo dijo el señor al principio del video pues vamos a ver que hay adentro como siempre hay como deseos acá, y huele rico siempre a a, a, ¿qué? a polvo de de fuego bueno la entrada es por acá no la es tan duro para no mostrar a la gente aquí, aquí está. Creo que se puede quitar los zapatos vamos a aquí. se puede quitar los zapatos entonces creo que haría como quitarlo zapatos A ver adentro entonces quitemos los zapatos casi. Ah, okay. Here to pets, shoes. Entonces quitemos aquí los zapatos casi me caigo y miremos adentro como es ahí casi me caigo estoy borracho estoy borracho Ay, no puedo quitarme esto con la cámara ok ahora sí nos quitamos miren quién no ambiente está un poco mojado mucha historia para llegar hasta aquí pero lo logramos y la linda ciudad quién sabe quién será eso era el templo en todo su resplandor bastante bonito señora. es el de la señora? templo. el de la señora. al final El templo de la señora. El templo bueno, de la señora. y es de la es de la señora. la Aquí está Juan Valdés, el café colombiano sin colombianos, que podemos ver aquí, Juan Valdés, entonces el, colombiano café, el café colombiano se exporta muy bien aquí, y chévere. entonces ver que esa marca en Malasia sea tan famosa cuando por ejemplo en Francia no, no los hay. Hoy vamos a visitar las cuevas de Batum, que eh, están dentro de las montañas grandes. Vamos a ver entonces, eh, es como un templo budista dentro de las cuevas y creo que hay como unos miquitos hermosos. Como que está lloviendo un poquito. Eh, que Es muy tropical por acá. mucha muchas selvas, como micos que se escuchan ya o, o pájaros raros. Bueno, igual vamos a ver entonces cómo se ve el templo budista desde adentro. Pero antes de visitar el templo, veamos esos animales hermosos. Un pavo con unos loros grandes. Se ve bastante chévere. Y unos gallos como muy grandes que están como peleando. Hay como muchos animales por acá. ¡Uy! Es muy ñero, está como bravo. ¿Qué tal me ataque a mí ahora? Y me rompa el celular. Pero bueno, soy más grande, creo. Está como buscando pelea con todos. Y. Uy, está mucho ruido. Y un loro grande. Como muy grande y bonito. ¿Qué? Dejan hablar con ustedes ¿Los ¿Qué tal rampa la cámara? Bueno, es como una cosa de muchos animales Y en el fondo como un templo Bastante bonito parte con muchos otra vez eh, pajaritos o este este es y un jameleón un iguana aquí uno verde por acá otro quietico por ahí bueno muchos animales zoológicos Tenemos una galería con decoraciones como que budistas, creo, y a ver qué viene el agua. Fish food. Uy, sí, sí. grandes pecados, bueno, peces, y unas lindas estatuas adentro. Muchas decoraciones bonitas con peces, y muchas decoraciones. está como chévere esa cueva, me gusta estas representaciones religiosas un poco oscuro esta galería es como muy grande es como hindú es que yo soy muy mal guía creo eh, bueno igual sí hay muchos dioses como hindus podemos ver y son chéveres son esas estatuas lo que me gusta es que tiene muchos colores y es bastante bonito con los colores a ver, se ve más acá, aún. Caballitos, elefantes. Muy chévere el techo de la cueva, que este es bastante bonito. Wow, no, súper impresionante ver estos, eh, estas representaciones religiosas, esos colores dentro de la oscuridad. Bueno, ya estamos cerca de la entrada de esa impresionante estatua y de esas impresionantes escaleras y de esa impresionante, bueno, montaña. Tan grande, pero se. Ve. Bonita. Las escaleras son chéveres porque tienen muchos colores. Pero parece que voy a hacer un poco de corte Chévere también las decoraciones. Los lados. es como hindú y, y entonces lo que es chévere son los colores pero el deporte no creo que sea tan chévere y la montaña, bueno la montaña, la estatua perdón que es la más grande del, de este señor que ¿no? Si no me acuerdo el nombre uh, vamos a preguntar porque es como malos guías pero es la más grande del mundo de la representación de, de este señor cuyo nombre no me acuerdo pero si nos estamos perdidos. Y va como llover, pero lo que hace no tanto calor, uh, frío, perdón. Y bueno, ¿Qué es please, please. Of... Bueno, no sabían tampoco. ¿Qué es el nombre de...? Burger. Burger. Not Burger. Not Burger. Burger. Es hindú. Hindú entonces thank you es un templo hindú no es budista como decía como bruto bueno quiero subir pero no se puede hay que ser cuidado porque estoy mojado Me no se puede subir eh, por la lluvia bueno se puede pero no quiero todavía hay charcos y todo eh, cuidado si viajan bueno hacia del sur se ve muy mal el, la luz hacia del sur en, en como de más o menos de septiembre a febrero, pura lluvia como tres horas al día mínimo de lluvia, pero tan fuerte felizmente no tanto, pero igual cuando pasa, pasa esperemos un poco entonces a ver si se puede subir bueno, tuve que mojarme los pies y vamos a subir entonces todo eso y me mojé mucho y me mojo me de nuevo subiendo esas escaleras pero... Así toca, así que vamos a subir y ver cómo se ve de arriba las cuevas, pero lo chévere es que realmente no hace tanto frío, ay mierda, ¿ves? tengo los pies bien mojados y vamos a ver cómo se ve desde arriba. Mierda, creo que estoy dañando la cámara, subiendo, está todo mojado, Entonces se ve bien bonito, mejor muestro desde arriba cómo se ve al final. Ya estamos hacia arriba de la cueva. Mierda que se puso todo oscuro. Y llegamos arriba. Con mucha agua que nos mojó mucho. Y se eché. Y ahí está. Y aquí creo es que está abajo. Muchos metros. Entonces ya estamos en la cueva. Vamos a ver que se ve todo está mojado qué mal día para la cueva pero bueno, un buen de entrada muy grande, y hay... muy grande, pues, muy grande, muy grande, muy cueva está, muy hermosa. muy parte muy la cueva. Se ve muy bonito también. Aquí en el mini -templo. Oh. Otras, como siempre, um, estatuas de los representantes de los hindus. Pues, el pecho se ve chévere. Ay, hay un poco de goto arri arriba del hueco que hay. Y otro templo por ahí. Y otras escaleras que van arriba para ver también. qué habrá arriba de aquí. Pero se ve muy bonito. Esa cueva es hermosa. Pero también que a veces se caigan cosas como allá. Ay, ay se si que la molesta. Cuando miren esas cosas y cosas si ¿Sí se caen, grave, ¿no? que se ve dentro de este campo, vamos a ver qué es más o menos, Aunque que va a ser complicado ir porque hay que quitarse los zapatos, sin negatores hay que quitarlos. y subimos a las últimas escaleras del recorrido donde tenía agua todavía y es el último piso de Chere, la vista de abajo y llegamos arriba voy a hacer otros rituales hindus y que hay mucha lluvia pero eso es bastante chévere pero me estoy mojando mucho pero veamos mucho para poder ver un poco esa cueva hermosa. Bueno, acá se termina el recorrido. El recorrido de las cuevas, Baku, de Kuala Lumpur, Malasia.